Man, it's El tipo raro del colegio, no cargo un arma bajo el brazo Solo pienso en rapear, amo la música, no quiero lazos Sigo con lo que hago, doy un paso y doy otro paso Donde estoy no es un circo, no hay lugar para payasos Pero aquí la gorra no me ha hecho más rapper que tú Ni te hace más bueno tus miles de plays en YouTube Este traje es por diversión, Bien pone el beat tranquilo Sabe que si yo lo uso siempre va a sobrar estilo Quieren influir, hacerlo rápidamente, pero es mi rap y hago lo que yo quiero Para competir debe ser competente y en cada letra debe ser sincero Pero es que es suficiente para ponerte a nivel de un MC Que te compren un micro no es suficiente para estar aquí No Sigo rompiendo el esquema, no soy raquín, más cargo sombrero No hay lugar pa' guanabiz, aquí no cabe el postureo Yo rompo el beat, lo hago en frío, me pongo a escribir Como dijo Barbosa, hoy es un gran día para morir Sigo rimando, no sé hasta cuándo voy pasando el rato. No sé si soy guapo más nunca pierdo el encanto Enamoro con mis letras o sin ellas, sin botellas Pero si sí hay una pasa la que quiero ver estrellas Me quieren enseñar de rap, no te dejes llevar carnal La apariencia engaña hasta que me pongo a rapear Dicen que es fácil hacerlo así, más no se comparan mis versos Con los tuyos yo me río, se ve que no les pones eso A mí me siguen dando aplausos aunque yo no se los pide Y mato si's con puro flow, ya saben cuál es mi Vida. No me menciones en ninguna rima será misión suicida Tú piensas en retirarte yo te muestro la salida No ocupo punch para apagar tus temas Podría ser tu escuela, me solo en las barras Y mala actitud, Alcatraz me la pela Harto de flow cuadrado, si era tu alumno ya te he superado no tengo tiempo para escuchar tus temas Me la paso grabando Saben dónde ando, vivo rimando y de esto no vivo. No quiero competir, no das competencia. Tengo testigos, dudan de mí, dudan de su fe. Me aleje de traidores, se crean mejores y mueven el cuello cuando en la tarima me ven. Ven que luego al 100 y le soy fiel a mi estilo. Si hubiera nacido antes, tuviera discos en vinilo. No soy conocido en México y me sobra el léxico. Quieren llegar a la cima y mis rimas les causan vértigo. Quieren que lo deje, me que trefes, quiero que se estresen. Me siento Jason por dar le escribo esto en viernes 13. Compara nuestros tracks y vamos, dime en qué se parecen. Que los dos rimamos, pero yo no hago, que quien no escucha bostece.